Muy bien. Pues vamos a iniciar la práctica de hoy. Eh, una práctica muy sencilla, en la cual vamos básicamente a conectar con nuestro estado Minyue a través de los sonidos Senji y Shu. De manera que utilizamos este estado Minyue para enviar información, sanarnos. A nosotros mismos e incluso ayudar a sanar a otros. La clave, como siempre, del Estado de es otra que estar muy concentrados, muy relajados. Y por tanto, en esta práctica vamos a empezar haciendo eso exactamente. Muy bien. Comenzamos conectando eh, corazón a corazón con nuestra conciencia pura. Todos juntos debemos saber que estamos en un campo común de práctica en el que todos estamos en la misma situación. Para ello, sencillamente vamos a cerrar los ojos y vamos a fijar nuestra atención, nuestra concentración en palacio Senji, en el centro de la cabeza. En la práctica de hoy, vamos sencillamente a profundizar en el estado de Minyue. Vamos a buscar la manera de lograr entrar en el estado de Minyue y mejorarlo. Para ello vamos a utilizar los sonidos Senji y Shu. Vamos a comenzar, eh, primero adoptando la postura adecuada, la postura correcta. Nos sentamos en la silla con la espalda recta, la cabeza hacia arriba, la barbilla arremetida, los ojos cerrados y todo el cuerpo muy relajado. Si lo prefieres, puedes realizar esta práctica tumbado o incluso de pie. Conectamos directamente con nuestra conciencia pura. Observamos el palacio semi en el centro de la cabeza. Escucha los sonidos que vienen del centro de tu cabeza. Observa, mira directamente al centro de tu cabeza. Percibe incluso el olor que puede venir del centro de tu cabeza sentidos están enfocados exclusivamente en percibir cualquier sensación desde el centro de la cabeza. Vamos a comenzar a pronunciar el sonido shenji. De forma consciente, de manera que el cuerpo se vaya relajando. Y conectemos con nuestra conciencia. Comienza a pronunciar el sonido shenji. Hazlo de forma sonora, de forma que la vibración del sonido ocupe el centro de tu cabeza. Percibe esta vibración ahí. Shen. Shen. Toda tu atención, toda tu conciencia está en percibir esta vibración en el centro de tu cabeza. Observa esta vibración cada vez más sutil, más definida cómo se expande y ocupa la totalidad de la cabeza, la totalidad del tantinalto. Observa las distintas fases del sonido que estás pronunciando. La S el sonido, cómo sale el aire entre tus dientes, cómo se transforma en el sonido en a mitad del sonido, y cómo termina saliendo el aire de nuevo, vibrando entre tus dientes. No pierdas detalle de esta vibración mientras poco a poco vas bajando el volumen del sonido hasta convertirlo en un susurro Shen, shi. sin embargo la vibración permanece en el centro de tu cabeza Shen. una vibración más suave, más ligera, pero permanece ahí, vibrando, en el lugar que ocupa la glándula pineal. Céntrate en percibir esta vibración, por sutil, por suave que sea, y observa como se expande a la totalidad de tu cabeza Shen, Este susurro se va reduciendo aún más hasta convertirse en un pensamiento, un pensamiento desde la propia conciencia. Es tu conciencia pura quien piensa, shen, mientras sigue percibiendo claramente la vibración en el centro de la cabeza y desde ahí. Se expande, se expande incluso más allá de los límites de tu propia cabeza. Ocupa el espacio exterior que te rodea. Todo vibra en torno a tu cabeza mientras sigues pensando en el sonido Seine, mientras tu conciencia dirige ese sonido. Tu conciencia se expande hasta ocupar la totalidad del universo infinito. En un espacio <coughs> enorme, vacío, en el que estamos todos, es ese espacio de conciencia común, en el que estamos todos unidos, corazón a corazón, conciencia pura a conciencia pura. Deja que tu conciencia se expanda e invada todo el espacio que te rodea. Sigue percibiendo la vibración expandirse, focalizada desde el centro del cerebro. Percibe cómo tu conciencia pura se mezcla con el chi más puro del universo. Todos unidos, fundidos en un único campo de Chico, que lo invade todo. Ese mismo campo de Chile en el que están todos los compañeros que están practicando Chile en el que está el doctor Bang, nuestro güey, todos nos beneficiamos mutuamente de compartir este espacio común de conciencia. Trae ahora tu atención al interior de tu cabeza de nuevo y con ella, con tu conciencia, viene todo el chi del campo de chi a invadir de nuevo la totalidad de tu cabeza y a centrarse en el centro de la cabeza. Observa ese espacio vacío pero no vacío que ocupa el espacio interior de tu cabeza. Mientras permaneces percibiendo el Chi universal fundida con el universo, Dormido, dormida, pero no dormida. En ese estado, tu conciencia pura, cargada con el Chi más puro universal, va a recorrer el cuerpo, trayendo con ella. Todo ese chi. Observa cómo tu conciencia pura ocupa el espacio interior de tu garganta, de tu cuello. Expandiendo, vibrando. Observa cómo tu conciencia pura baja por los hombros, ocupando el espacio interior de los brazos de las manos. Percibe claramente ese espacio interior desde tu conciencia. Observa tu conciencia pura. Recorriendo el espacio interior del tantio medio, el espacio del pecho se expande. Vacío, pero no vacío. Toda tu conciencia, cargada de chimas puro, ocupa la totalidad de tu pecho. Percibe este espacio enorme, vibrando, dentro de tu pecho. La conciencia pura ocupa ahora el espacio interior del landing bajo, tu abdomen cargado del chi más puro, vibra, se expande, carece de línea. conciencia pura, pone ahora su atención en el interior de tu espina dorsal, vértebra a vértebra, desde el coxis. Ve subiendo lentamente por el interior de tu espina dorsal, ocupando cada espacio, recorriéndolo con mimo, con cariño, observando cómo cada espacio se expande. Trece. con el chimas puro, hasta llegar a la nuca, al cuello. La conciencia pura ocupa ahora el espacio interior de tus muslos, de tu pelvis. Observa cómo se relaja. Las rodillas, las pantorrillas y los pies son ahora espacio vacío, cargado del chima oscuro universal. Observa la totalidad del cuerpo, relajado, tranquilo. La conciencia va moviéndose por el interior de tu cuerpo, relajando cada parte. Todo el interior está vacío. Sin embargo, cada parte de tu cuerpo se vuelve consciente. El chipuro de todo el cuerpo se abre. La conciencia pura se expande más allá de los límites físicos de tu cuerpo y ocupa el espacio exterior que te rodea. Todo el cuerpo se expande y se funde con el universo infinito. Siente el chi del cuerpo abriéndose. Percibe claramente como el chi de tu cuerpo se expande y se mezcla con el jung Yuan chi universal. Puedes sentir como la conciencia pura de ti misma está simultáneamente en el interior del cuerpo. Y en el espacio infinito que te rodea. A la vez, no hay límites, eres puro chi. La conciencia pura se mezcla dentro y fuera al mismo tiempo, volviéndose una completud de conciencia. Es una unidad completa en sí misma. Disfruta de esta expansión, de esta ausencia de límites. Percibe claramente la vibración que te rodea. Y en este estado de completud, vamos a comenzar a pronunciar el sonido xu" xu". XU. XU significa vacío. Xu". Vacío. Puedes percibir con cada sonido show como todo tu campo de chi se hace cada vez más sutil, más vacío. Cada vez tu conciencia se hace más etérea más fundida con el universo infinito, con el espacio vacío que te rodea. Shoo. Vacío, más no vacío. Shoo. El espacio interior de tu cuerpo está completamente relajado, vacío, el cuerpo se vuelve cada vez más armonioso, todo está bien mientras se mezcla con el vacío del universo. Shoo. Con cada sonido el chido del cuerpo se vuelve cada vez más puro, más sutil. Sigue pronunciando el sonido shu con una sonrisa interior, con una sonrisa en los labios, dejando que esta sonrisa acompañe al sonido shu en su vibración por el interior y exterior de tu cuerpo. Dibuja ampliamente la sonrisa en los labios, deja que esa información, se amplía el sonido su, e invada todo tu cuerpo. Su. Lentamente ve convirtiendo el sonido su en un susurro silencioso. Apenas aire saliendo entre tus labios, mientras mantienes esa vibración en el interior y exterior de tu cuerpo. Siente como el chi de todo tu cuerpo vibra con el sonido shu, como tu sonrisa interior lo acompaña, lo invade. Dentro y fuera de tu cuerpo. Descansa en el sonido. Cada vez más y más vacío. Más y más relajada. Nos damos cuenta, justo ahora, que somos conciencia pura, solo conciencia de ti misma. Somos minyue. Estamos muy, muy claros, conscientes y despiertos, y percibimos claramente nuestra propia conciencia. Deja el sonido su, convertido en un pensamiento de tu conciencia una vibración inducida por tu propia conciencia. Tu conciencia de ti mismo sigue vibrando con el sonido pero ya no hay ningún sonido, ningún susurro, solo la vibración, solo el pensamiento del sonido. conciencia va despertando cada vez más. Es mi yo puro, en paz, relajada, no se apega a nada. Mi yo es solo conciencia, es sólo la existencia de sí mismo. Yue envía información al pronunciar el sonido su y se vuelve cada vez más y más vacío. Y Yue se reconoce a sí misma al pensar su en estado. Obsérvate a ti misma diciendo el sonido en un estado muy relajado, manteniendo esa sonrisa interior. Siente como antes de decir su ya tienes la información de su en tu conciencia. Observa este matiz. La información ya está ahí. Primero aparece la intención de decir su. Hay una motivación con ella, que es el vacío. Pero cuando la información de su aparece, es simplemente el movimiento de nuestro micro de nuestra conciencia. Este movimiento de su, esta vibración sutil es muy potente cuando se vuelve solo pensamiento. Experimenta solo la motivación de su nada más que vacío en tu intención solo eso vacío esta información se repite una y otra vez en mi yo con cada su comienza un nuevo ciclo que te lleva a un estado cada vez más y más vacío, más y más sereno, más consciente de que eres conciencia pura. Puedes experimentar claramente mi yo en el interior. va más allá de las sensaciones físicas, simplemente sabes con un conocimiento real profundo que Vinyue, que tu conciencia de ti misma está ahí, en el interior, claramente Solo enfócate en el vacío del de sonido su. Desde este estado vacío, sin juicios, en el que solo percibimos que somos nosotros. Podemos enviar información a todo el cuerpo, al lugar que quieras sanar, o al conjunto del cuerpo. Podemos enfocarnos en una parte. Pero es mi yue quien observa, es tu conciencia quien se enfoca ahí no es el pensamiento es Minyue enviando información a esa parte no tenemos que ir ahí exactamente simplemente Minyue conoce la existencia de ese objeto, de ese órgano, de ese punto de atención. La información del órgano ya está en mi llueve. Esta información no es un concepto mental, sino que más bien es como un movimiento, es como una vibración que ya contiene todo lo que necesitas para estar sana Mi ella lo sabe de esta manera puedes crear todo lo que quieras todo lo que necesites para enviar información de sanación a un hogar, a una parte de ti mismo, o a todo el cuerpo. Simplemente, relájate y envía esta información sin pensar en nada. Directamente, sabes que todo está bien. Directamente desde mi llueve, puedes percibir que todo está bien. Cuando esta información aparece, y la enviamos desde mi estamos reconociendo, estamos aceptando que nuestro cuerpo está sano, que todo en nosotros, todo en nuestra vida está bien y lo sabes desde lo más profundo de tu conocimiento. Desde lo más profundo de tu conciencia. Cuando esto es así, esta información de salud, de saber que todo está bien. Y todo tu cuerpo, información y cuerpo forman conjuntos una completud. De repente todo cambia repente te das cuenta de que todo está bien. La mente no se fija en los órganos, no se fija en la enfermedad. Simplemente disfruta del proceso de miño enviando esta información. Experimentalo ahora, en este momento. Está sucediendo. Solo confía. Confía en ti, en tu posibilidad, tu capacidad. Cree que esto es así. Confía que todo está bien, que todo en ti, en tu cuerpo, en tu vida, está ya en su mejor estado. De repente te das cuenta de que puedes sanar. Puedes estar completamente sana. De repente te das cuenta que puedes transformar un estado de problemas en un estado de realidad sana. Solo es necesario que confíes. No te apegues a ninguna parte del cuerpo, a ninguna sensación física. Mantén el estado de vacío. Y una sonrisa en los labios. Es muy agradable conectar con tu propia conciencia. Y desde ahí observar. Cuando enviamos la información desde mi llueve, todo el cuerpo cambia. Simplemente mantén este estado muy puro, muy claro. Aparecerán pensamientos, aparecerán emociones durante el proceso. Simplemente, cuando te des cuenta, Dibuja de nuevo una sonrisa en los labios y recupera el estado vacío de tu conciencia, sonriendo. Al hacer esto de nuevo, recuperas la mejor información una y otra vez, no importa cuántas veces ocurra. regresa al estado de mi llueve, al estado vacío sonriendo sonriendo ampliamente sigue experimentando mi en estado muy muy relajado cómodamente sin ningún esfuerzo, solo siente, percibe tu conciencia de ti misma, percibe que estás viva, percibe que eres. muy puro, está enviando la mejor información, simplemente por estar en ese estado, simplemente por sonreír en ese estado. Mantente ahí, es un estado de salud, donde todo está bien, Todo el espacio interior de tu cuerpo y el espacio infinito fusionados en uno. Ocupa la totalidad de tu conciencia. Y te dice claramente que todo está bien. yo envía esta información sin límites físicos pero transforma el interior del Podemos enviar información a un espacio muy concreto de tu cuerpo, a una zona muy pequeña. Por ejemplo, a una zona dentro de un órgano. Podemos experimentar desde la conciencia ese pequeño espacio, recibiendo la mejor información. Y enviando simultáneamente... La mejor información desde mi yo. Puedes sentir que el cambio sucede. Simplemente experimenta Tu mente te pide explicaciones sobre cómo puede enviar esta buena información, sobre cómo tu conciencia pura puede hacerlo, y la respuesta es muy sencilla: simplemente hazlo, no te cuestiones cómo. Poco a poco, con la práctica, irás entendiendo a través de la experiencia. Sabrás. Entenderás. Sin hacerlo. Conocerás tu propia conciencia, te conocerás a ti misma, te entenderás a ti misma. Simplemente envía esta información a tu cuerpo vacío, sano, sin apegarnos a nada. Olvida el cuerpo, siente que eres mi y puro, solo eso. Solo conciencia. Y en este estado vive y disfruta de la experiencia de sentir el cambio sucediendo en este momento. Ahora, disfrútalo. Puedes observar a mi mientras envía la información de salud y simultáneamente recibe la información del cambio sucediendo en este momento, todo a la vez. da cuenta de que algo ha cambiado. Eres consciente de que algo ha cambiado. Acéptalo. Si cuestionarlo. un cambio hacia un estado más saludable. Percibe ese cambio. Todo es como más ligero, más agradable, más sutil, más amable, más enfocado. Así de simple, lo haces y lo sabes, solo eso, lo haces y lo sabes, todo ocurre de manera natural, no nos paramos a pensarlo ni a analizarlo con la mente la mente no puede entenderlo, solo tu conciencia es capaz de hacerlo, por eso solo necesitas mantener este estado y desde ahí enviar la información. Hemos utilizado los sonidos SHENJI y su como vehículos para plantar esta información. ya está ahí, ya está en mi ya está en tu conciencia, y no tratamos de entenderlo. Eso es mente, no es conciencia. Si surgen preguntas, es la mente quien persigue? La conciencia ya lo sabe todo, no pregunta nada. Por eso mantente en este estado de conciencia. Actúa desde ahí, desde tu conciencia completamente relajada, despreocupada, muy clara, muy despierta, observando. un estado muy libre, muy simple. Mantente en este estado el mayor tiempo posible. Este es tu lugar, tu casa, donde todo está bien, donde todo funciona perfectamente. Todo fluye hacia su mejor estado. Utiliza en tu día a día. es para enviar información. La mejor información hacia ti misma. La información de sanación que necesitas, que quieres. En cualquier momento. En cualquier situación del día. Dedica unos instantes a conectar con este estado. Cada vez el estado de mi será más estable. Será más potente. Cuando sea suficientemente claro y estable, podrás utilizarlo también para enviar información de sanación a otros. Simplemente desde ahí, desde tu conciencia pura, manteniéndote en ese estado de mi lluvia, sin apegarte a los otros. Ni al resultado. Ni al proceso. Enviando esta información desde tu conciencia pura. A través del campo de chi. Puedes llegar. A sanar a otro. solo enviando esta información desde mi yo. Es nuestra intención la que dirige. La, la intención de tu conciencia cuando hacemos sanación, no necesitamos sentir el cuerpo físico, no necesitamos fijarnos en los detalles del cuerpo físico, simplemente conectamos con el más puro amor, yue, con el amor de luz infinito. Somos simplemente uno con el universo relajado. está bien. Todo está bien. Vamos a llevar ahora las manos frente al pecho. Sujetamos entre las manos, entre los dedos una gran bola de chi. Observa tu conciencia. Ocupando ese espacio entre tus manos. Percibe esta bola de chi entre ellas. Calidad. Vibrando. Eleva la bola de chi sobre la cabeza. irte al interior a través de la coronilla. Percibe este momento. Como el chi va ocupando cada espacio, cada rincón, cada célula de tu cuerpo vibra, se ilumina. se enriquece, se nutre. Todo es más claro. Todo fluye de forma natural. Puedes percibir dentro y fuera tus manos dentro y fuera del cuerpo mientras bajas lentamente a tu ritmo, despacio. Percibiendo todo el chi que has movido, enorme, infinito, dentro de tu cuerpo, condensado, sanando, desbloqueando, deshaciendo cualquier punto en el que haya un atasco. Todo fluye cuerpo vacío pero no vacío la sangre y el chi mezclados recorren cada célula la alimenta percibe el cambio dentro de tu cuerpo lleva las manos juntas sobre tu chi Mantén tu atención en el tantín bajo. Enmigme en la zona lumbar. Respira en el tantín bajo. Descansa. Acumulando ahí toda la energía del universo. sabiendo que todo está bien. Sabiendo que todo es hola. Es muy agradable. Lentamente vamos recuperando el movimiento. Separamos las manos, movemos los hombros. Vamos recuperando el contacto con lo físico, con lo material, pero sin perder este estado de mi llueve. Espero que puedas trasladar este estado al resto de tu día y de él a todas las personas que te rodean. Hola, hola, hola. Un listo. deseo que paséis un gran día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, José Luis. Gracias, gracias. Hola. Gracias. Hola. gracias. Buen día para todos.